And now Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Socrático Sabático en día sábado. Oh, my God. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos directamente al grano. Porque vamos directo al grano. ¿Y a qué vamos hoy día? Te enseño a encontrar tu sonido. Uh, hay varias cosas que hablar, de que hablar aquí. Vamos a hablar de, te enseño a encontrar tu sonido, en la guitarra, obviamente, estamos hablando de guitarra y específicamente voy a hablar de la guitarra eléctrica y de algunos, de algunas anécdotas que me han ocurrido a mí durante todos estos años tocando guitarra y cómo yo he encontrado, entre comillas, mi sonido, ya, porque el sonido, bueno, vamos a ir hablando de eso. Que el sonido va cambiando a través de los años Que a uno eh, le gustan distintas cosas Entonces, he, he recibido muchas eh, preguntas de algunos guitarristas De, oye, ¿cómo encontráis tu sonido? ¿Cómo, eh, ¿Que quiero sonar de tal forma? ¿Quiero sonar de esto, del otro? ¿Quiero sonar como este guitarrista, como este otro? ¿O ¿Cómo sonáis tú así, sonar tu guitarra así? ¿Suena tan bien con esa distorsión? ¿O o cómo la así sonar así con las cápsulas single coil, etcétera? Me ha preguntado harto de todas esas cosas. Entonces les voy a dar una especie de... No es una receta, porque es difícil dar una receta, pero los voy a guiar en ese camino de encontrar el, encontrar su propio sonido. Primero, primero lo primero es lo primero. Hay que definir qué es lo que es sonido, porque en Internet se habla mucho de sonido, se habla de timbre y se habla de eh, tono. Todos los guitarristas hablan de tono, el tono de tu guitarra. Me encantaría tener el tono de ese guitarrista o de ese otro guitarrista. Pero en realidad no es tono lo que nos queremos referir, sino que es timbre. También tengo un video de eso. Les voy a dejar unos links abajo porque yo he hablado de estos temas pero así como de forma separada. Hoy día lo vamos a ver más global, todo junto. Entonces yo he hablado de estos temas, de timbre y de sonido, pero de una forma más, más dispersa, digamos. He hablado, por ejemplo, por qué uso el canal limpio en el, en, en el amplificador, por qué uso pedales externos, por qué cambié la pedalera, por qué prefiero las guitarras... Um, los modelos estratos, etcétera He hablado de todo eso, entonces se los voy a dejar abajo. Lo primero es que tenemos que definir el sonido. ¿Qué es el sonido? Porque justamente ahí se arma una confusión entre los guitarristas, eh, o sea la forma que tienen de tocar los guitarristas, los estilos, el estilo que tienen de tocar, de su música de hacer ciertos trucos, de hacer ciertos ciertos efectos, por ejemplo, en, en algunas cosas. Uno es eso y lo otro es cómo suena tu guitarra. Cómo suena cuando tú haces sonar la nota, valga la redundancia. Eso, tan simple como eso. Una nota. Y eso depende de varias cosas que son cosas más técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con tus cuerdas en la guitarra, con la uñeta que estás usando, con las cápsulas de tu guitarra, el tipo de cable también te podría influir en tu sonido el amplificador que tengas, el pedal que estés usando eh, cómo tengas ecualizado el amplificador todas esas cosas al final vienen a construir tu sonido entonces eso es una parte, lo que suena nomás al tocar una cuerda ahí yo estoy haciendo sonar una cuerda no estoy eh, haciendo nada creativo, haciendo música. Entonces, los músicos, los hay muchos guitarristas que se confunden con eso. Con el estilo que tiene un guitarrista para tocar y el sonido que tiene un guitarrista. El sonido de su amplificador, etcétera Por ejemplo, en, en internet, en YouTube, eh, si encuentro el video se los dejo abajo, si no lo encuentro... Eh, tienen que buscarlo ustedes. Tarea de ustedes. Hay un video donde Joe Satriani, donde sale tocando con, una, con un amplificador super rasca, creo. Un amplificador barato, así, chiquitito y todo. No me acuerdo si está tocando con una guitarra también de una de baja gama. No me acuerdo bien. Puede que sí. Puede que esté tocando con un amplificador chico y una guitarra así común y corriente china de esas de 100 dólares o menos. Ya, la cosa es que él toca y sigue sonando, con entre comillas, sigue sonando Joe Satriani Tú te puedes dar cuenta, ah, es Joe Satriani tocando Y claro, pero obviamente que no va a sonar igual que si tocara con un amplificador grande, con más caja Con una con un amplificador a tubo, etcétera Pero, eh, suena, sigue sonando Joe Satriani Porque obviamente es Joe Satriani el que está tocando la guitarra, ¿cachai? Aunque le pase la guitarra más rasca, va a ser él el que está tocando. Entonces, cualquier cosa que él toque va a venir de su mente y de su estilo de tocar la guitarra, ¿cachai? Él usa mucho bend, por ejemplo, um, a ligados, perdón, ligados que está... Bueno, igual usa bend, pero usa harto ligado. Entonces, le va a meter esos ligados también y, y va a sonar al estilo de Satriani. Entonces... Si tú ves a Joe Satriani tocando con un amplificador rasca y una guitarra rasca en YouTube, está ahí el video, va a seguir sonando como Joe Satriani porque todas las técnicas que él hace y todas las formas que tiene de tocar, es sus formas de tocar. Entonces son dos cosas separadas. Cómo suena por sí solo una guitarra tan tan tan tan así, cómo suena por sí solo ecualizada de cierta forma el amplificador, utilizando cierto amplificador, pedales, todo lo que está por entre medio, que es digamos el hardware y la otra parte que es el guitarrista que le pone digamos su... le pone su... su personalidad, su estilo al final de cuentas, es su estilo de tocar la guitarra. Puede que hayan guitarristas que no toquen mucho con ligado, puede que hay guitarristas como Van Halen que tocan harto tapping, eh, guitarristas que no toquen mucho ligado y que estén siempre uñeteando pueden haber guitarristas, eh, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el estilo del guitarrista y que también hace que cambie la percepción del sonido en realidad pero el sonido así digamos como duro Podemos verlo en la Wikipedia, una definición de sonido para que quedemos todos conformes con eso y nos basamos en eso, en lo que es sonido. Por ejemplo, en Wikipedia dice sonido. En física, el sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, a través de un medio fluido o sólido eh, que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. No entendí ni una weá. A ver qué dice. Pues el sonido humanamente audible entre 20 y 20.000 hercios consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Ya, esa definición que está ahí, lo último que leí, eso es, digamos, lo que estamos hablando sobre el sonido ahora, hoy día. Lo que sale del amplificador y lo que nosotros escuchamos. ¿ya? De eso voy a hablar, y de eso voy a hablar con ustedes hoy día, de cómo encontrar ese sonido. Y en realidad no es algo muy difícil, es algo relativamente sencillo. Les voy a hablar un poco sobre la forma en la que yo encontré el sonido. Encontré, entre comillas, mi sonido. Porque hay guitarristas que... Se apoyan mucho en sus ídolos y, y no está mal por una parte si tú quieres sonar igual a tu guitarrista favorito y, y obviamente las cosas que tienes que hacer es comprarte la guitarra que tiene tu guitarrista favorito, comprarte el amplificador comp y, y comprarte todos los equipos y vas a sonar muy parecido a tu guitarrista favorito. No vas a sonar igual porque no eres tú el mismo guitarrista, entonces... Cuando cambias, es una cadena de cosas las que hacen que cambie el sonido de una u otra forma. La cadena comienza con el guitarrista, con uno, con el estilo, con si le pegáis muy fuerte a la cuerda, si le pegáis más despacio, etcétera. El estilo que le pones a tu forma de tocar. Después viene la guitarra, las cuerdas, los, las cápsulas, el cable también podría influir porque podría meter más ruido o menos ruido los pedales que vas a ocupar, cómo ecualizas esos pedales, cómo, le, cómo lo configuras y después viene el amplificador, el amplificador también, cómo lo configuras si tocas en el canal limpio, en el canal con distorsión, um, cómo lo ecualizas, etcétera todo eso, todo ese conjunto de cosas que te hablé vienen a formar tu sonido final y en la guitarra hay un montón de cosas que pueden cambiar el sonido de una guitarra. Lo que yo encuentro, lo que yo creo, de las cosas que más influyen en el sonido de la guitarra, esto es según mi percepción, ¿no? Puede que me vayan a decir, no, es mentira, porque esto, porque lo otro... Bueno, bueno ahí pueden irme... Ahí pueden irme rebatiendo en los comentarios si ustedes creen que... Que no es así eh, para mí es un 50% más o menos del sonido están las cápsulas las cápsulas son muy importantes en la guitarra y el resto el otro 50% o sea la mitad mitad y mitad lo tienen no sé el, el mástil el cuerpo el material del cuerpo la electrónica en el puente, también influye el puente. Si tiene, si tiene un... Cuando la, a la guitarra le hacen este hoyo para, para pasar el puente flotante, no suenan igual que una guitarra que no tiene esta piscina que le llaman. Ya no suenan igual. Las clavijas también pueden influir un poco en el, en el sonido. Uh, esta cosa, la cejuela también en las cuerdas al aire, también influye un poco. Los trastes también influyen el diapasón. Todas esas cosas influyen, pero en una menor medida, ¿cachai? Entonces, ¿cómo encontrar tu sonido? ¿Cómo encontrar el sonido? ya ah, les voy a hablar sobre un ejemplo, sobre cómo yo encontré mi sonido. Mi sonido fue algo entre... Entre... es lo que hay, es lo que yo tenía cuando empecé a tocar guitarra, no tenía muchos recursos. Y yo creo que todos empezamos así: uno es eso y después empezar desde esa base, y después eh, empecé a experimentar con varias cosas: con distintas guitarras, distintas cápsulas, con otros amplificadores, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mi experiencia está basada en lo que a lo que yo tenía acceso en primera instancia y después experimentación así es que yo una de las cosas que les recomiendo con esto ya estaríamos concluyendo el video. en realidad lo único que tienen que hacer es experimentar es eso tan simple como eso experimentar con el sonido experimentar con una con un amplificador moverle la, la ecualización Moverle la, la distorsión, probar con un overdrive, juntarlo con un, una distorsión, juntarlo con otra. A experimentar. Eso es lo que yo más les recomiendo para que encuentren su sonido. Lo que estaba hablando de Nantes es que hay muchos guitarristas que, claro, se basan mucho en el sonido de su guitarrista favorito. Yo no les voy a decir de que yo tampoco hice eso, pero generalmente no me... No me en general no me basaba tanto en... Es mi guitarrista favorito. Pero sí te podría decir de que habían sonido de que, ah, me gusta el sonido de la guitarra de tal o cual guitarrista. Y claro, por ejemplo, era el sonido de. ¿De quién era? De Richie Kotzen. Richie Kotzen toca con Stratocaster. Con Stratocaster y Telecaster. Entonces. Bueno, yo ya. Yo ya estaba en la senda de tocar con Stratocaster. Entonces. Yo iba por buen camino. Entonces me, me gusta ese sonido que tiene. Me gusta ese sonido que tiene la Stratocaster. El timbre que tiene la Stratocaster. Porque es una guitarra muy flexible, muy versátil. Porque tú la puedes hacer sonar muy suave y muy aguda. Con el puro volumen, mira. Yo estoy con distorsión acá. Y con uno verdad, estoy en el canal con distorsión ahora y con uno Y con el puro volumen, yo puedo hacer esto. Entonces, a la Stratocaster por tener cápsulas simples por ejemplo um, como que los guitarristas de metal no las usan mucho porque para el metal necesitáis más ganancia y necesitáis un sonido más grueso entonces para eso necesitáis cápsulas dobles o handbuckers eh, pero con una guitarra Stratocaster si tú le pones un buen, una buena distorsión un buen amplificador, bien fuerte igual la puedes hacer sonar con alta distorsión. Y bien pesada. Podía hacer sonar una Stratocaster bien pesada. O sea, bueno, en realidad cualquier guitarra con, con cápsulas simples. Eso es como un tip nomás que le estoy dando yo, que le estoy diciendo. Por ejemplo, ya, voy al, al pasado, cuando yo empecé en, en esta cuestión, tocando y usando distorsiones. La primera distorsión que usé fue un DS1 Boss. ¿Ya? Y me acuerdo que yo lo usaba a tope. La ganancia del. No, se llama la perilla se llama dist. Ya, yo lo usaba a tope, siempre a tope, siempre a tope. Y era lo máximo que podía llegar, o sea, yo tocaba con guitarra de Stratocaster en ese tiempo, con cápsula simple. Y era, como les digo, era lo máximo, no, no podía ir más allá. Y después con el tiempo encontré de que necesitaba más distorsión. Entonces, ahí fue cuando me compré mi segundo pedal de distorsión, que fue el Uber Metal de Line 6. Y claro, ese como la palabra lo dice, Uber Metal. Entonces, yo tocaba con mi Stratocaster y con el Uber Metal. Y sonaba bastante bien. Para mí. Eso es algo súper importante también. ¿eh? Esto, esto que dije recién. Sonaba súper bien. Para mí. Por ejemplo, yo me acuerdo... Eh, cuando empecé con las ecualizaciones, yo tenía un Marshall eh, G50 RCD, un Marshall de 50W a transistores, no a tubos. Y este Marshall eh, no era tan malo, pero tampoco es de los mejores. Y yo ecualizaba, estuve ecualizando por mucho tiempo, incluso tocando en vivo, ecualizaba con mucho tiempo. Por ejemplo, eh, estoy hablando de ecualización del amplificador o de distintos amplificadores incluso, los graves los ponía arriba, digamos en 7, 8 a veces, de 10. Eh, mmm, los medios los dejaba casi prácticamente en 0, o en 1, y los agudos los dejaba como a la mitad, entre 5, 6, cuando mucho 7. Depende del amplificador, porque hay amplificadores que responden de distintas formas a las ecualizaciones. Y depende del, de la caja que traigan, también suenan distintos. El parlante, todo eso influye en el sonido. Entonces, en ese tiempo yo eh, ecualizaba así. Literalmente era una, una, una V que hacía poco medio, mucho grave y más o menos agudo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba que sonara pesado y cuando tú le subías ya lo grave me gustaba que resonara harto. Pum, pum, pum. Y sí, sonaba harto con eso. Lo malo de eso es que cuando tú le das mucha énfasis a esas frecuencias graves, se te, cuando haces grabaciones después, se te pueden eh, confundir con las frecuencias graves del bajo. Entonces ahí eso es complicado después eh, mezclarlo, digamos cuando estáis en estudio. Y lo otro es que si estás si ecualizáis muy grave, eh, claro, yo lo son, yo lo ecualizaba un, a un punto que sentía en una sala de ensayo, me acuerdo. En Casa Rock, un saludo al Carlos, si es que está por ahí. Eh, me acuerdo que le ponía tanto bajo y sentía como el, el suelo hacía boom, boom, boom y vibraba todo el suelo de la sala. Eh, después con el tiempo le fui bajando un poquito al grave. Y claro, hay guitarristas, a, a amigos que me decían, ¿y por qué, le, a todo, por qué hay tantos guitarristas que le bajan a, lo, a, lo, a los medios? Si los medios son buenos y acá, acá. Bueno, yo tenía una idea en ese tiempo eh, cuando ecualizaba. Hoy día ya ecualizo de otra forma. Ahí les voy a contar cómo ecualizo yo ahora. Pero en ese tiempo yo tenía la idea, y es una cuestión que ustedes también pueden darse cuenta, es una cuestión de costumbre. El oído se acostumbra a cierto tipo de sonido. Muchas veces, no siempre, pero es muy común que tu oído se acostumbre a un sonido y lo encuentre oh, excelente, excelente, excelente. Y si le cambiáis un parámetro... a.. Uh, se te, se te desordena la, la cabeza y ah, no me gusta cómo suena. Pero si seguís tocando con los parámetros cambiados, al final te terminás acostumbrando a ese sonido. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los medios, cuando yo le sub, yo usaba tanta distorsión, que si le subía un poco más a los medios, se me transformaba todo en una masa muy ruidosa. Entonces, era demasiado ruido. El medio tenía... Bueno, el medio le da más énfasis a la guitarra porque la guitarra eh, es un instrumento que actúa en esa banda de frecuencia donde están los medios. No me acuerdo eh, los números. Si alguien me ayuda ahí con los números, en, en qué frecuencia están más o menos los rangos de la guitarra. Pero la frecuencia, o sea, la guitarra, así como la voz, está como en una frecuencia de rangos medios y altos. ¿Ya? No está en la frecuencia los graves. Entonces, claro, pues cuando tú le das a los medios, resaltáis más el sonido de la, de la guitarra y suena como más... Bueno, en ese tiempo yo lo encontraba así, como que era más ruidoso. Después, con los años, uno va aprendiendo o va escuchando, o va experimentando en realidad. No es que uno vaya aprendiendo, si al final no tiene nada de malo ecualizar de una forma o de otra. Siempre y cuando te guste cómo está ecualizado. Entonces, con el tiempo yo fui cambiando también mi gusto y fui experimentando otras cosas entonces le fui dando más medios bajándole un poco los graves y, y ahí ir balanceando un poco el sonido eso es lo que fui haciendo con, con el tiempo entonces les cuento ahora, les cuento cómo ecualizo ahora ahora para mí es súper importante cuando uno ecualiza por ejemplo les voy a enseñar algo súper simple no les voy a mostrar el amplificador porque es un lío estar sacando la cámara pero Acá estoy sin distorsión, en el canal con distorsión, pero sin lo verdad Y acá estoy en mi canal limpio. Lo que yo hago cuando llego a un amplificador que no conozco, por ejemplo, o voy a tocar en vivo en algún lugar y estoy en un amplificador que no es mi amplificador. Lo que hago es hacer todas las pruebas de sonido eh, cuando estoy en la guitarra solo no con la banda. ¿ya? Todas las pruebas las hago así. En limpio. El volumen, todo. La ecualización, todo lo ecualizo en limpio. Y después encima de eso yo le pongo la distorsión. En este caso tengo un overdrive aquí. Y tengo que regular los volúmenes del overdrive con el con el limpio etcétera y ecualizo el, el overdrive o la distorsión o lo que sea que esté usando y una de las cosas que hago cuando llego pongo todo a la mitad ecualizadores bajo eh, medios y agudos a la mitad y desde ahí comienzo a construir el sonido o sea lo hago sonar, lo hago sonar y digo mmm, no tiene mucho grave le bajo el grave tiene mucho medio, le bajo al medio le falta agudo, le pongo agudo así pero todo siempre lo hago desde la mitad no sé, es una forma es una maña o una forma que a mí se me ocurrió de comenzar a a ecualizar cualquier amplificador cualquier amplificador siempre lo ecualizo de esa forma por ejemplo ahora eh, no les voy a mostrar el amplificador pero le, les puedo contar cómo lo tengo ecualizado mira los graves están como en 8. Super grave. El medio está como en 4. O sea casi a la mitad. Y el agudo también está en 4. Casi en la mitad. Um, interesante porque. insisto, ese, ese, este amplificador que tengo aquí es un Marshall. Es un Marshall de cuánto? DSL20. Y este lo tengo ecualizado de esa forma, eh, porque este amplificador responde de esa forma. Pero acá tengo otro, que es un, un Fender Blues Junior, y ese lo tengo ecualizado de otra manera. O sea, en otras palabras, dependiendo del amplificador, se puede, yo los tengo generalmente ecualizados de distintas formas. No tanto todos igual, porque no suenan todos igual entonces, eso es algo que ustedes, como guitarristas, deben tener siempre presente de que no todos los amplificadores suenan igual Entonces, se va a ecualizar de distintas formas Y acá está el canal con distorsión Eso es lo otro, mira Hay una cuestión, le, le estoy dando puros pequeños <risa> tips que yo he aprendido con el tiempo. A lo mejor pueden parecer obvios para algunos guitarristas que son experimentados también, más experimentados que yo, pero eh, a mí me han servido y yo creo que a algunos de ustedes les puede servir. Cuando yo empecé a tocar guitarra y empecé con la distorsión y con el ds 1 les contaba que usaba la distorsión a tope, a tope, a top, top, top. Me fui dando cuenta con el tiempo de que mientras más a tope yo le ponía la distorsión, el timbre de mi guitarra se iba perdiendo. ¿A qué me refiero con el timbre? Me refiero a esto, mira. por ejemplo, al cambio de cápsula, si yo estoy aquí con la cápsula del cuello, no suena para nada igual que con la cápsula del puente. se fijan el cambio de los cinco switches o sea de las cinco posiciones cambia el timbre de la guitarra pero resulta una cosa súper eh, no sé particular si yo le pongo mucha distorsión a esta guitarra y hago lo mismo con el con el cambio de switch prácticamente no se distingue el cambio de sonido entonces yo quería que sonara eso Se, ¿Se fijan en el cambio de sonido? Es, se cambia notoriamente esta posición es la que estoy usando ahora se nota pero un montón entonces si yo usaba mucha distorsión eh, esos cambios no se, prácticamente no se notaban entonces empecé a hacer eso a bajarle un poquito a la distorsión la bajaba harto, harto, que sonara casi limpio. Y después le iba subiendo hasta cuando empezaba ya con más ganancia y con más sustain. Ahí estoy con un overdrive, con el SD-1. Todavía se nota, mira. Tiene harta distorsión. está A ver, ¿cuánto está? Está en la mitad el drive Pero se nota el, el cambio de, de cápsula Y ahora si sí voy al canal con distorsión que voy a tener más ganancia todavía Se nota menos, se nota menos el cambio de, de cápsula miren Igual se nota así, ¿eh? pero menos que si yo le quito la distorsión, pues, obvio. Entonces, esos son pequeños consejos que ustedes pueden tomar para irse dando cuenta, sobre todo los guitarristas que tocan con mucha distorsión y le ponen al palo la distorsión pero bueno, todo depende, pero no sé si se fijan Yo, eh, se puede relativizar eso porque todo depende de lo que ustedes quieran como guitarrista si tú estás tocando death metal a ti no te va a interesar ca estar cambiando de una cápsula a otra para cambiar el sonido porque este cambio de sonido en la cápsula es algo tan sutil que si le metí un montón de distorsión no, lo vaya, no vaya a notar el cambio prácticamente entonces depende mucho del estilo de música que ustedes toquen y de lo que ustedes quieran en su, lograr con su sonido. Por eso es tan importante lo que dije hace unos minutos atrás, la, la mitad del, de esta charla, que al final de cuentas lo importante es tener, ni siquiera tener el sonido en, en tu cabeza, sino que tenéis que tener, tenéis que llegar a un sonido, tenéis que experimentar con la cuestión mover perillas para allá, para acá hasta encontrar algo que te llame la atención y te guste y te suene bien y, y, encontre, y encuentres que suena bien eso a ver aquí tengo eh, The Mix y 12 The Game Scoop The Mits estoy leyendo lo, el chat Bastián Conte, ¿cómo estás Bastián? Todos los controles a 10. <risa> y solo usar el hamburger del puente. Lo demás, chao. <risa> sí, bo, hay muchos guitarristas que tocan así. O sea, con todos los controles a 10 es, es demasiado, encuentro yo. Y, y con, el, con la cápsula al puente, sí. Eso a mí me pasó cuando yo empecé a tocar guitarra. Tocaba solamente con la cápsula del puente porque encontraba que sonaba más bacán. Y uno no sabe y cambia. Incluso yo le cambiaba la cápsula para pa otras posiciones. Y decía, ah, suena, no cambia nada el sonido. Y sí cambian. Pero es como uno no lo nota en ese cuando uno está empezando. Hubo un tiempo en que yo... Son periodos de, de tiempo, ¿cachai? En que uno va cambiando la forma de de ecualizar y el sonido. Hubo un tiempo en el que yo usaba la, la cápsula de acá, del cuello. Siempre, tocaba siempre la cápsula del cuello. Y lo solo me iba para la cápsula del, del puente. Y por ejemplo ahora, ahora he grabado varias cosas, varios de los temas que estoy grabando y que he grabado. Ocupo la segunda posición, que es esta. Esta. la segunda posición desde abajo hacia arriba o sea estas dos cápsulas ocupo esas dos y también ocupo esta posición estas dos que es la 1 2 3 la cuarta posición la del cuello y la del medio esa posición me gusta harto y la estoy usando harto Um, además que como, como estáis tocando aquí con una estrato con single coils lo que logras hacer con esto es cancelar el, el hum del ruido que tienen las la single coils ese ese ruido tú pones la cápsula ahí estas dos y ya lo cancelaste acá también por ejemplo ahí estoy en la cápsula del cuello y la pongo acá estas dos y ya no ya no tiene ruido Ven, entonces lo que les decía en un principio es cierto y, y, y todo lo que les he hablado hasta ahora, al final... Se reduce, o podríamos resumirlo, a eso. A que tienen que experimentar. Experimenten. No van a romper nada cambiando de sonido una cosa, subiéndole a uno, bajándole a otro. Experimenten y se pueden encontrar con, con hartas sorpresa. Incluso con un, con un setup súper simple. Pueden experimentar varias cosas. Súper simple me refiero a... A un amplificador que tenga un canal con distorsión y un overdrive, nada más. Yo, por ejemplo, ahora estoy, estoy configurado así con este setup. Estoy con el overdrive y en el canal con distorsión. Nunca había probado eso en este equipo, digamos. Entonces, es lo mejor. Es el mejor consejo que puedo darles. Experimentar harto. Con los sonidos, experimentar con las igualizaciones sobre todo, y ahí van a ir encontrando el sonido que a ustedes más les guste. Um, por ejemplo, muchos guitarristas usan compresores, pero no saben por qué lo usan. Le ponen compresión a la distorsión, por ejemplo. Um, no sé, yo, yo no uso compresores. No uso noise, eh, tampoco uso noise reductor ni. No hay supresor ni ninguna de esas cosas. Um, ¿Por qué se preguntarán ustedes? No uso noise reductor, noise compressor. Porque mi sonido en general es entre comillas. Entre comillas, bastante simple. Yo no uso tantos pedales cuando grabo o cuando toco en vivo. Son. Cuando digo no son tantos pedales, yo te digo. No, mi cadena no es más de 5 pedales. ¿ya? Cuando muchos seis pedales. No hay más de. ya, pongámosle seis nomás. Eso es como tope, tope, tope. O sea, no ocupo más de seis pedales. Y los seis pedales no están siempre todos encendidos. Entonces, si voy sacando en cuenta, eh, lo que estoy ocupando son. son generalmente dos pedales que están siempre encendidos. uno que está siempre encendido. Y eh, eventualmente enciendo otro. Y a, a lo largo de la canción. o de las canciones. Entonces es más o menos simple mi cadena, no es tan larga, no tengo más de 6 pedales eh, conectados todos juntos, entonces no tengo tanto ruido. Y el mayor ruido lo emiten las distorsiones, overdrive y, y los fuzz, FUZZ, los fuzz. Esas son las cosas más ruidosas. Entonces, por esa razón, yo no uso ningún noise reductor ni nada, compresores tampoco, porque no me gusta mucho, la verdad, usar compresores. Pero, pero no se pierde nada con experimentar. O sea, todo ese tipo de cosas, ustedes tienen que experimentarlas para encontrar su sonido. Ahora ustedes me dirán, ¿Y yo encontré mi sonido? Um, yo creo que sí y que no, porque como les dije anteriormente, el sonido va cambiando a través de los años. O sea, eh, yo no sueno igual a como sonaba hace 10 años atrás. Mi guitarra no suena igual, no ecualizo de la misma forma, no uso los mismos pedales. Y lo más importante es que no lo equalizo de la misma forma. Es, es impresionante lo que se puede hacer con el puro ecualizador de, de un amplificador o de un pedal. Te, póngale mucha atención a eso, a los ecualizadores porque podéis cambiar totalmente, drásticamente, el sonido de un, de tu, de tu cadena y de tu guitarra podéis cambiarlo drásticamente con los acualizadores digital, Sócrates, cámbiate a digital no, si no voy a cambiar a digital, no se justifica para mí el cambio a, a digital de hecho tengo pedales digitales, el, la distorsión que tengo en Line 6 es una distorsión digital em, ¿Qué más tengo? Bueno, la zoom, la pedalera zoom que tengo, es una pedalera digital. Tengo los delay delays que son digitales. Tengo varios pedales digitales. Pero no me voy a cambiar a ese. al tren de los de la Kemper y del no sé cuánto. No me voy a subir a ese tren porque son muchas lucas que para mí mmm, no se justifica si... Sí, quizás si saliera a tocar en vivo si sí podría ser, porque es terrible práctico andar con unas vealeras y tener todo ahí, ni siquiera andar con un amplificador sería súper práctico tocar solamente con eso pero la verdad es que para mí no se justifica y... como estoy grabando tengo todas las cuestiones que necesito para grabar para que me voy a cambiar a digital yo creo que eso es todo por hoy día Socráticos Porque ya llevamos ¿cómo te llamo? 48, 46 Sí, ya ha dicho todo lo que tenía que decir Sobre el sonido Experimenten Esa es, es la moraleja de hoy Ese es el consejo final Experimenten harto Con su sonido Experimenten con las cápsulas Con los switches Con, con handbuckers Con single coils con amplificadores a tubo, amplificadores a transistores. Experimenten con todo. No, no, no es todos los tubos tampoco. Eso es lo otro que iba a hablar. Yo, por ejemplo, prefiero el sonido a tubo, Pero también tengo un amplificador a, a transistores que suena, pero una patada. Entonces, hay que experimentar con cosas. Eh, con efectos, con todo. Experimenten, muevan perilla, todo lo que quieran, y eso sería. Nos volvemos a ver el otro sábado, quizás, o quizás no. Acá tengo el mouse, o quizás no, no lo sé, pero ahí les estaré avisando en la semana. Eh, dejen sus comentarios abajo y suscríbanse. Se me olvidaba decirles que se suscribieran. Suscríbanse a mi canal. Y la otra semana estamos viéndonos en otro Socrático Sabático. Eso sería todo por hoy. Nos vemos. Saludines para todos. Cuídense y pórtense muy bien. Chabela.